Este espacio aquí pues, existe hace muchos años, a pesar de que fue un municipio muy golpeado por la violencia, en este momento está resurgiendo y uno de los focos de desarrollo es el turismo. Aquí queremos invitar a toda la gente para que venga, disfrute y ayude a que un municipio que, que vivió, transcurrió la violencia, pueda resurgir de una forma... Sana, de disfrutar, de encontrar la paz, de encontrarse en familia, amigos y ese es un lugar donde lo pueden venir a hacer. Este sitio es espectacular porque está conectado 100% con la naturaleza, como escuchamos al fondo sonidos de los gansos, aquí hay loras, hay ranas, hay una cantidad de pájaros, mucha naturaleza. Buenos días, ya desayunadito. El mensaje construido desde el nombre OESA, primero porque esa quebrada que vemos acá es la quebrada que se llama Espíritu Santo, nace aquí en Nariño, entonces por eso adquiere ese nombre y que, y que nos bañemos todos con el Espíritu Santo, con armonía, paz como lo dice aquí el Señor, es una de las cosas más importantes que queremos que la gente venga y encuentre en este lugar. Dentro del agua, atrás por dentro del agua, mano derecha, mano izquierda, mano izquierda, mano derecha. Muy bien, muy bien. Esta agua perfecta, el agua se mantiene la temperatura todo el tiempo, los termales es espectacular. Es extraordinario para hacer todos estos tipos de prácticas de yoga y meditación. Eh, porque estamos en armonía con la naturaleza, todos los sonidos que estamos escuchando son sonidos isocrónicos que son los que permiten regenerar las neuronas del cerebro, entonces aquí hay que desconectarse totalmente de sonidos, de, de celulares, de radios, televisores, todo eso, porque tenemos los sonidos naturales que nos permiten pues, eh, relajar el cuerpo y permite salubridad al cuerpo. Termales Espíritus Santo es el nombre de este lugar y, y lo que queremos con el nombre es que la gente adquiera esos dones, venga, se beneficie de, toda, de todo lo que tiene la naturaleza para dar porque todo es 100% natural, esto es un paraíso donde lo encuentran todo, donde disfrutan todo, donde es una cultura diferente que van a venir a disfrutar y el eslogan es Fuente Inagotable de Salud y Vida. Porque tenemos una energía 100% pura que vienen a adquirir aquí por medio del agua. El agua es una de nuestras principales características y que más que tenemos agua cristalina, agua termal. Ah, no. Se vive naturaleza al 100%, es un paraíso escondido que todos deben descubrir, donde pueden vivir y beneficiarse de todo lo que tiene la naturaleza para darles. Tenemos aguas termales 100% naturales, tenemos varios grados de temperatura, o sea que es para todo tipo de público, eh, ojalá nos acompañen. Esperamos que vengan y disfruten, descansen y vivan esta experiencia que de verdad es única. Naran Yoga. Naran significa agua y yoga dominio control. El control de la mente y el dominio del agua a través de una metodología desarrollada para que las personas se puedan desplazar en el agua una, dos o tres horas sin fatiga. Es el método esencial de esta técnica. Aquí totalmente hay una desconexión con el mundo exterior y una conexión a absoluta con lo que es la naturaleza. El agua, los animales, los sonidos, la naturaleza, muchos árboles, es espectacular. Y los termales pues que es un agua especial, llena de minerales, 100% con salubridad para las personas que podemos estar acá en este sitio tan espectacular, tan hermoso. Yo aprovecho este espacio en este momento para invitar a todos a que vengan, descubran y vivan esta experiencia en estas vacaciones que se vienen y lleguen a sus casas en diferentes municipios, ciudades, países renovados tanto por dentro como por fuera.